Los tenemos a ellos ya allí en los estudios centrales de Red TL. Ahí los tenemos, ahí lo tenemos el amigo Maxi Jamaikino. ¡Oh, vamos! ¿Qué tal, Maxi? Saludos. Buenas Saludes. noches, maestro. Buenas noches a la gente que está ahí escuchando. Gracias por la... Por la... Por el espacio, siempre acá para compartir cultura urbana Ahí está, muy bien Bueno, veo que allí a su izquierda O sea, a la derecha A la izquierda, o a la otra izquierda O qué <ríe> sé yo Te ha traído un, un invitado, preséntelo, por favor Sí, sí estamos con, con Arpe Que es un rapper y productor acá de la City Bastante reconocido lo, Trabaja con, con mucha gente Está ahí, vamos así pegada Porque estamos todos en la misma tratando de hacer eso mismo Pero bueno, la verdad claro, con, con Cali, con, con un par de de personajes ahí conocida en el ambiente de, de la cultura urbana. ¿Qué tal? Exacto, ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Arpe, para los que no me conocen. Yo soy, como decía acá el Maxi, yo soy productor, soy rapero. Eh, me, me gusta moverme mucho por el rap, por todo el trap. Eh, este tema que se está escuchando ahora de fondo es un tema que todavía no salió. Ahí está, miren. Eh, no salió y ya lo estamos escuchando por acá. Qué ay. bárbaro. Es un adelantito. Eh, se llama Busted. Así que nada, usé un par de samples que me gustan mucho, así que nada, eso. Mire usted, eh, me gustó, eh, bueno, trajimos acá un par de... Eh, de canciones justamente para, para ir cortineando y que usted nos cuente O sea, a ver, por ejemplo, ¿cuánto hace que estás en esto? Yo siempre hago preguntas básicas porque no soy el palo Pero justamente queremos interiorizar claro, claro. en este ámbito a toda la gente que está escuchando en este momento Intrusos en el Rock Así que contanos un poquito sobre vos ¿Cuánto hace que estás eh, con los géneros urbanos? ¿Cuál es tu especialidad? Etcétera, etcétera Bien, eh, yo empecé en la movida del rap hace más o menos unos 5 o 6 años en 2018 aproximadamente, que empecé a caer a las competencias de freestyle. Yo en esa época vivía en San Nicolás, y iba mucho ahí, empecé a curtir mucho lo que es la movida allá. Y bueno, eh, la primera vez que me metí en un estudio fue casi llegando a la pandemia. Y bueno, de a poco me fui metiendo, empecé a conocer un poco de la producción, me empezó a gustar, me empecé a producir a mí mismo. Y, y bueno, y un día se me dio de que un... Un organizador de una productora, estaba buscando productor y, y me sumé ahí al equipo y estuve ahí un tiempo y ahí me empecé a generar un poco más de reconocimiento, ahí a los chicos de Rosario Outfit y, y nada, después empecé a sacar música. Eh, al principio sacaba temas con una producción más o menos Y de a poco fui comprándome equipo y empezando a crecer Perdón que te interrumpa ahí porque ahí a lo que quería llegar ¿Cómo empezaste con esto de la, de la producción? ¿Viendo tutoriales? ¿Tenés algún amigo que sea ingeniero? No, ¿Fue autodidacta? Sí, 100% autodidacta, cada tanto algunos tutoriales de YouTube Pero me daba la cabeza ahí contra, contra el programa Contra el DAW que se le dice Ahí va, qué copado a La, la paré Qué barbarón. Bueno, por ahí está bueno eh, para aconsejar a alguien que recién está empezando. O sea, cómo se, se baja alguna base, se va mezclando, se ampliando. Mira, yo lo, que, lo primero es descargar algún DAO, que sería el, el, el programa donde vas a producir. Ahí eh, va. Claro. Está FL Studio, está Ableton, que son los más conocidos. Después gratuitos está el, Audi, el Audacity, el Reaper. El viejo y querido Audacity. Claro. El viejo 100%. Y querido. Yo ahora uso FL Studio, pero arranqué por el Audacity. Y bueno, eh, las bases yo normalmente lo que hago las hago yo Yo estudié piano, hice guitarra Buenísimo. Hice un poquito de batería también Entonces me, me sé manejar dentro de, de, la, de la movida de la, de la música eh, Pero para el que no sabe Siempre hay muchos tutoriales en internet Que son súper sencillos de entender y, y ayudan un montón Bueno, bien, y, y, y las letras de tus canciones eh, eh, Por ejemplo, ¿cuál es tu máxima fuente de inspiración? y mi máxima fuente de inspiración es Kanye West es un rapero y productor de Chicago, que para mí es uno de los más grandes exponentes, por no decir el más grande, del rap, que baja una data terrible. Es increíble, el chavo. Ahora, mira, te preguntas esto no se lo pregunta nadie, pero estaría bueno que alguna vez, alguien me diga así, loco, yo fui a Estados Unidos, me metí en un barrio. ¿Tenés pinta como, fuiste alguna vez a Estados Unidos? No, me encantaría, te juro que me encantaría. Pero Recuerdo no, está, la sea. verdad que estaría buenísimo ir y, y no sé, obviamente. Y conocer y, la y cultura, idioma de ellos, claro. Alguien. Decirle, bueno, loco, yo soy argentina, pero I am Argentine pero... Bueno, sale, <risa> obviamente. Y explicarle, <risa> sin que te caigan a palo, porque claro, viene que allá claro. es bastante <risa> sí, jodido sí, meterse. Jodida la cosa. Viene jodida la cosa. Pero. Usted, Maxi, si algo que le quiera preguntar acá al invitado. No, maestro, solamente si, si está. ¿Trabajando en algo nuevo y aparte de lo que estábamos escuchando recién? ¿Hay algún disco? Algo? Eh, sí, estoy como del lado del productor, estoy produciendo varias cosas, varios proyectos vienen en camino. Estoy produciendo un álbum que se llama Tarum, que es de un rapero que se llama Pry. Estoy arrancando un otro proyecto más con los chicos de unos chicos de Santa Fe, que son de La Vera y 5050. /50. Así que se viene algo ahí recopado, muchos proyectos Y bueno, y un álbum ahí con Cali Que también lo estamos laburando a full Ah, buenísimo, a full, buenísimo ¿eh? Sí, sí, sí, por no, suerte o sea que, ¿De San Nicolás te viniste para acá o allá hay una movida también? Como... Eh, sí, yo soy acá de Rosario ah, Pero bien. cuando mis viejos se separaron Me fui a vivir con mi vieja allá a San Nicolás Y estuve viviendo unos 4 o 5 años Y ahí arranqué Y, y nada, eh, allá no hay tanta movida por ahí de estudios y esa onda Pero... Pero bueno, fui a los que conocía dentro de la movida y cuando me vine para acá conocí mucho más. Acá a Rosario la cultura es increíble. Claro, claro. Allá no hay tanta movida, obviamente. Es más chico, no hay es tanto. mucho más chico, sí. Claro, claro. bueno ¿Y acá ¿cómo te, reci cómo te reciben los colegas? Yo veo que hay buena hay buena onda dentro de todo. Sí, sí, sí. Eh, que no, no sé si pasará si en otro lado, pero yo veo que acá son como bastante. Yo, por suerte, dentro de la cultura del rap eh, veo que esto, Dentro de todo, la mayoría son muy abiertos a recibir gente nueva, a conocer ser más, eh, a, a nutrirse el uno del otro. Por ahí siempre, viste, está esa excepción, pero, pero por suerte siempre están las puertas abiertas para cualquiera. Qué bueno, qué bueno. ¿Tenés ahora eh, próximamente alguna presentación en vivo? Eh, por ahora no, pero, pero pronto, pronto. Ah, buenísimo. Bueno, mandame la, la, la, la, la data. Igual, igual estuvo participando en el Festival Bandera, ¿no? Claro, Ay. sí. Ahí estuve como, como productor. Que fui con Chuli una rapera de acá de Rosario, una que hace trap. La chula. Claro. La famosa chula. Ah. Sí, sí. Conocida, conocida. Sí, sí, fue una linda experiencia, estuvo divertido ahí. Se llevó la, los, los billetes, se llevó ahí. <risa> <Sí>. <risa> okay, okay. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de estas dos canciones que trajiste. Acá generalmente traen la pista y cantan, pero bueno, vos que me trajiste las canciones, Vamos primero con este que vamos a escuchar, lo voy a poner de vuelta <risa> del lo, comienzo. No, lo, lo vamos a explicar a eso, porque a bueno, él, él trabaja con Autotune, y obviamente acá no tenemos nada que podamos ah, pinchar, la, entonces... La. Rapea o canta arriba del tema no, no haciendo mímica Sino cantándolo arriba del tema Como, como usando la, la voz grabada Como una segunda voz claro. Claro. Yo tengo un ventiladorcito eso de camionero De última lo traía Se ponía Ahí adelante va. el ventiladorcito Y le hace más o menos eh, el mismo efecto Era buena, era buena esa eh, Claro, bueno, ¿Qué? estamos escuchando Hot ¿Qué diría claro. Charlie, eh? <risa> no, no, la chicana no, muchacho. la <risa> mierda no, está, está, está en imagen de nuevo, no, en, en presencia de nuevo, Charlie ahí con, el, con la película, ¿no? ¿Cómo es la serie de, de, Fito, de Fito Claro. Está sí, en bien. escena de nuevo ahí. Sí. Bueno, estamos escuchando Hot. ¿Esto cuándo, de cuándo data? Esto fue de septiembre del año pasado. Fue un álbum de trap que saqué. Este fue uno de los temas principales dentro del álbum. Y nada, es un, un tema que hice con un productor de Neuquén. Que se llama WLK, que él hizo el instrumental y bueno, y yo después hice todo el resto. Claro, esto es 100% trapero ya. Claro, ya es bien. Y acá la otra canción, Ghostbusters. Claro, esa es una canción que va a salir a fines de junio. Eh, eh, se llama Ghostbusters porque uso el sample de la canción Ghostbusters, la parte que, que, a la, que se escucha en el coro que dice Ghostbusters, bueno. Eh, uso una parte, ahora en, en un toque, que, que arranca Piola ahí. Bien, bien, bien. Me estaban llamando por teléfono del Galle, tranqui, que está tranqui. acá en la puerta. Tenemos eh, una, una visita de otro planeta que ha venido. Así que me gustó eso. Le iba a preguntar justamente eso que, que, estuvo, que, que acabo de comentar recién, que es, eh, es ampliado con la, eh, la musiquita, la melodía de Ghostbusters. Ah, claro. Es buenísimo. un sí. Pinta para hitazo. Eh. Eso está muy bueno. A mí me gustan todos estos bloques de los, de los jueves. Porque como dijo recién Maxi cuando presentó, otro más que busca pegarla. Cuando alguno de ustedes la pegue, yo voy a decir, loco, este vino a mi programa. O oh, no, y voy a venir de nuevo ahí. Claro, ahí va. Así que, que buenísimo. Y nos vamos, nos despedimos ahora la nota con un, con un video. Claro, este es un tema que salió en febrero. Eh, se llama Tokyo Drift, es un del género drill, es un subgénero del trap. Ahí va. Eh, o sea, yo me, me estoy enterando de cosas que la verdad no, no conocía, no sabía sea, que había subgéneros dentro del sí, trap. Sí, dentro del trap hay un montón de subgéneros que son re variados en sonidos, pero dentro de todo mantienen la misma, la misma estética. Ahí va. Me gustó Tokyo Drift, me hace acordar a la... ¿Querés cantar algo? La... Sí. ¿Eh? No, no, tranqui. Ahí va. <risa> me sincero. gustó eh, Tokyo Drift, Era la, la, la película de Rápido y Furioso. Claro. Tiene algo que ver con eso. Claro, la letra sí, sí. <risa> Buenísimo. Así que nada. Arpe, te agradecemos la visita, Maxi, como siempre. Gracias, maestro. La mejor. Y entonces nos vamos, derechito viejo, a escuchar Tokio Drift. Acá el estreno, uno, no, uno, no el estreno, el estreno se viene dentro de poco. Pero, ¿cuánto se ¿Sacaste este video? Este video hará, creo que dos meses extremos. Bueno, o menos. Es prácticamente un estreno. Claro. Bien. Listo, vamos con Tokio Drift y seguimos con más intrusos en el rock. Vamos. El rap ya es un gif, ah uh, Estoy en Tokyo Drift, con un gloss de ah Pero tu voy a un gif Para uh, bajar solo dame With Ah uh, En el lugar de shit Factura no para uh, tu parís uh, Tu rap salía de Ah uh, Tu rap salida de, de wish Todo lo mío de paro Pero no bajamos los brazos No lo, no lo pueden, pueden ni ahora creer, Moviendo la liga y ahora ya ven Den, claro, no pueden creer Pari en un hicimos un 100 Hay mucho pegado con poco nivel Ya soy Miguel en mi Cicero Dil con tan ya no quedan, no Espacio Publicitario